Senadora Frey -Sanet. Bien, Este ministerio nunca ha impulsado políticas de movilidad, sino listados de obra pública a ejecutar, de dudoso interés social, pero con indudable beneficio empresarial para sus adjudicatarias. Se ha hecho política de grandes infraestructuras, inaugurar más que cuidar lo que ya tenemos, y ni siquiera priorizando aquellas infraestructuras que necesita el país, como el corredor mediterráneo. Eso no. Buena parte de las inversiones, por, sus, por cómo se adjudican y priorizan, traen carácter especulativo y ruinoso, algunas vinculadas a ciertos nombres que ustedes conocen bien. Y sus adjudicaciones y sus corrupciones merecen un monográfico. Existe un problema de modelo. Pues ha existido. Eh, esfuerzo inversor, pero ha estado falto de análisis coste-beneficio económico, social y ambiental. No ha servido para mejorar la conectividad, la movilidad o la intermodalidad. Es la clara definición de la ineficiencia. Hay que dar un giro en las prioridades, y las prioridades son las necesidades de movilidad de la gente, así como entender que nos movemos en un mundo frágil, y ahí la clave es el ferrocarril. Y no cualquier ferrocarril, pues el AVE lo usa poca gente, mientras que cercanías lo usan 400 millones de personas. Se sigue destinando el 70% del presupuesto a alta velocidad y el 30% para convencional y cercanías. Maltratan el tren más usado por la gente. Tampoco mejoran sustancialmente la vertebración territorial, ni en carretera, donde se ha congelado la partida para mantenimiento, una partida que venía minorándose cuando las víctimas de accidentes de tránsito crecen, ni en ferrocarril, que se están dejando morir los trenes de proximidad precios altos por servicios precarios, retrasos, averías, desdoblamientos de vías o apeaderos que no llegan nunca por no hablar de las cicatrices urbanas. Además, las redes ferroviarias son fundamentales en clave ecológica. Invertir en ferrocarril para mercancías significa sustituir camiones, reducir gasolinas, emisiones y peligrosidad en las carreteras. Y En las áreas metropolitanas está en riesgo la calidad del aire. Las subvenciones, a las subvenciones al transporte en las ciudades se incrementan de forma ridícula. Madrid, Barcelona o Valencia han tenido que suplir la aportación del Estado, que las abandona, cuando la política verde de las ciudades del cambio es lo que le está ahorrando al Estado problemas con Europa. Señorías, mi grupo considera que este presupuesto no contribuye a desarrollar una red integrada y sostenible de transportes, ni a generar infraestructuras eficientes que mejoren la vida cotidiana de la mayoría. Vetamos esta sección al tiempo que exigimos del nuevo Gobierno un serio cambio de... Vaya terminando, gobierno. señoría. Muchas gracias.